¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Error ONLINE Mi nombre es Fernando, soy diseñador gráfico y publicista Hoy vamos a hablar sobre un tema Vamos a darles unos tips sobre cómo crear marca Así que vamos por ello Bien, eh, básicamente vamos a darles uno, unos tips o unos pasos básicos que Que en este caso muchas personas se dedica a, al proceso de branding, Hacemos al momento de crear una marca, vale o, o una idea de negocio. Lo principal es que sepas exactamente, o deteste o detectes en este caso eh, una necesidad, una necesidad básica o una necesidad que tú creas que es fundamental y que las personas eh, las estén, se las estén necesitando. En este caso. Luego de haber detectado esta necesidad, eh, tienes que estudiar exactamente a qué personas se les va a dirigir. Si ya sea personas de mayor edad, si ya sea eh, mujeres eh, cabezas de hogar, si son jóvenes, si son eh, eh, amantes al deportes, en total. O sea, eso es lo primero que tú tienes que hacer después de, de identificar la necesidad, es buscar el público, el, o sea, la segmentación o el público objetivo. Entonces, primero o se detectas el público objetivo. Si es un, un público objetivo global, si es un, puble, un público objetivo un poco un poco más cerrado, entre más el público esté más cer o sea, Entre más tengas un público cerrado, pues eh, la comunicación va a ser un poco más fluida en este caso. ¿vale? Lo más recomendable es que te das una meta. Eh, busques a un público, ya sea hombre o mujer. O, o ambos o, sea, o, o, o ambos eso en este caso un segundo <risa> en este caso y después de que busques el público miras el rango de edad este rango es importante porque así vas a detectar exactamente cómo es eh, la comunicación de este de este público de este sector ya en este caso te voy a poner un ejemplo o sea un rango de edad de entre de 15 a 21 años ¿Ya? qué pasa cuando hacemos este rango de edad eh, ¿Cómo son ese público? O sea, nosotros miramos exactamente, hacemos este análisis de cómo se comporta este público. O si sea, Este público generalmente son jóvenes que les gusta de pronto eh, la diversión, salir en compañías y demás. O, o le gusta lo que es la comedia, el deporte, el cine. Todo esto es importante al momento en que tú vayas a construir eh, un plan de marca. Para ver cómo te vas, o sea, para tú cómo te vas a comunicar con este con este público, ¿vale? Entonces, después que o sea, eh, cerraste un poco el rango de edad, también vas a cerrar los gustos, ¿vale? Tienes que buscar eh, personas que compartan un gusto en común. Yo sé que esto es un poco difícil porque eh, obviamente todos los seres humanos tenemos gustos completamente diferentes. Pero a veces. Eh, concordamos de que nos gusta algo en específico, por ejemplo a muchos de los hombres les gusta el fútbol entonces exactamente te podrías incluso inclinar por el fútbol, esto es un ejemplo, hay personas que les gustan las novelas eh, les gusta la lectura, la no, las novelas de terror y demás y te puedes inclinar exactamente para, para este tipo de público, generalmente este, este tipo de público son gente seria que les gusta, como que un poco lo intelectual, por ejemplo. O sea, quizás estoy diciendo un poco de barbaridades en este caso, porque no esta parte no es, no es que sea mi fuerte. ¿Vale? Después que tú hayas tenido esto, eh, vas a hacer un prospecto. ¿Qué es un prospecto? Es como una especie de, de, de, de caricatura, lo vamos a ver de este modo. A, a este prospecto le vamos a poner un nombre. Poner, en este caso puede ser Pepe, le, le colocamos el nombre de Pepe y vamos a hacer este prospecto lo más parecido al público que nos vamos a dirigir, por ejemplo, o sea si este público oscila entre 15 a 21 años, entonces a Pepe lo vamos a colocar en las edades de, de 15 a 21 años, eh, consecutivamente también le vamos a colocar las cualidades que nosotros queremos eh, que la, la marca tenga y que eh, se identifique el público, lo más o sea, lo, lo más preciso es que el público se pueda identificar exactamente con lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿vale? Eh, si les gusta de pronto la, la, las aventuras, eh, no sé, el, el teatro, eh, la comedia, o sea, todas toda estas partes eh, pueden incluso eh, ser de gran importancia al momento de, de crear este prospecto y que este prospecto se pueda comunicar directamente con con nuestro cliente, con nuestro, nuestro nicho de mercado ahora otro punto a favor que creo que también le he comentado es el tono de voz este tono de voz tiene que ser de pronto serio eh, aunque realmente no te recomiendo que sea un tono de voz serio porque a nosotros no nos gustan las, las cosas serias de hecho al ser humano le gusta es, es la cosa que, que sean entretenidas básicamente ¿eh? Que no cause este tipo de entretenimiento No importa si sea comedia No importa si sea eh, chistes eh, Cosas infantiles Básicamente vamos a, a, a mirar Cuál es el tono en que también Tú te vas a dirigir A, a, a este grupo de personas ¿Vale? Y esto también lo vas a colocar en, en este prospecto Después que tú tengas este prospecto Ya sabes exactamente cuál va a ser tu público E incluso puedes utilizar estrategias de, de comunicación que realmente puedan funcionar para este público ¿Eh? esto es realmente lo que yo hago al momento de, o sea, de crear una pieza o, o un proceso de marca básicamente identificar el público estoy hablando mucho del público porque esto es importante ¿no? lo que más recomiendo es que las marcas sean lo más eh, parecido al público que tú te vas a dirigir ¿Eh? ejemplo si, la, si son, si son eh, eh, personas de negocio o, o personas sí o personas de negocio como lo hace Apple que los celulares de Apple están encaminados para, eh, para un grupo para el grupo empresarial entonces fíjate que qué es el concepto que vende Apple tecnología y, y poder y estatus entonces al momento que tú compres este producto o sea tú crees que comprando este producto te venden esa idea de que tú vas a tener poder y estatus entonces son son cualidades o son sentimientos que un ser humano eh, le gustaría poseer o que el ser humano que el ser humano le, le encanta poseer, entonces también hay que jugar con estos sentimientos y que por ejemplo en este caso estamos poniendo el ejemplo el, el prospecto de, un, de una persona de entre 15 a 21 años, entonces que realmente quiere una persona de esa edad, eso es importante y bueno estos son los, los, los tips o los los consejos que yo te daría, los pasos que yo hago para, para detectar un prospecto y para crear una marca o una marca personal. ¿vale? Importante es que la marca sea lo más humana posible. ¿Para qué? Para que puedas encaminar a los humanos que realmente les, les encanta o, o, o le llama la atención este tipo de, de, de conceptos. Piensa más en el concepto y en el público al que te vas a dirigir. No pienses en ti, sino en el público. Y cómo ellos se comunican. ¿vale? Si te gusta este video, bueno, dale like y comparte. Por favor, dale, o sea, escribe en, en los comentarios cualquier inquietud que de pronto eh, tuviste en el momento de ver este video. Y no es más, si te gusta de pronto que hablemos sobre otros temas, por favor también coméntalo. Así que dale like y compártelos y nos vemos en el próximo video aquí en Creator Online. Yo soy Hernando y hasta la próxima. <ríe> Espero que les hayan gustado.